Adelante, Gracias. Fe. Mira qué cosa. Lo tenía aquí en la. Pero moví el, la mano y, y, y perdí. Y sí, sí. Pero buenos días equipo, buenos días San Francisco, todo el país a través de las redes sociales y de nuestra en la web. Miren, siempre en nuestro país suceden cosas que a uno le la verdad que le llama poderosamente la atención ¿Cómo pudo ser y lo que pensábamos que fue una casualidad un, un acto de desmedido de imprudencia de dos individuos que a quien se le ocurre tratar de entrar o de competir de entrar primero en lo, un, lo, lo tenemos en el para que te lo ponga en idea. un peaje pero parecía que eso era una especie de un hecho único y de casualidad. Pero resulta que después de los dos camiones van dos casos más. De camiones también. No, de carro, de vehículos, de otro tipo de vehículos. Pero es el incidente se produce intentando entrar primero al peaje. Yo digo que eso no se puede tratar como un caso meramente de accidente. Eso tiene otra connotación, otra calificación. En el, en el orden jurídico incluyendo ¿quién quita de que yo piense que fue un acto de terrorismo en la República Dominicana contra la y, o un daño contra la propiedad pública? ¿ustedes están entendiendo? eso no se puede ver como un simple acto porque quién se le ocurre tratar de competir y entrar primero a un puesto de peaje y ponen en riesgo la cabina de quien recibe el dinero, la infraestructura, las vidas de ellos dos. Pero esta es República Dominicana. En otro orden, ya a pocos días del cambio de, de mando, hemos visto la estrategia bien planificada. Ah, bueno, ahí vemos, miren. En el primero de arriba, los primeros fueron los dos camiones. Pero luego se involucra una jipeta y un carro. Y, un carro. y luego un camión y una camioneta. Eh, es increíble. Solamente en este país. Pasan cosas como eso. tiene como mucho es? que ver con el asunto educativo, porque es un, un tema de decencia. Pero claro. Porque no, se utiliza, que, que no funciona aquí en este país, la decencia en el manejo. O sea, de, dejarte de darle, a, De darle el paso. Exactamente, aquí no. Yo a, ir mí, a mí me ha dado vergüenza, a mí, que yo mismo manejando, me he distraído, yo, Francis Rodríguez, me he distraído y no he cedido el paso porque voy transitando y veo la insistencia de, y definitivamente le cruzo, pero me ha dado vergüenza, que de haberme dado cuenta de la intención de, y qué bueno que no me, que no me han chocado, porque sucede. Sí. Pero también me pasa que en ocasiones, pudiendo yo dar el paso a un transeúnte, a uno que va caminando, no se lo he dado, porque me he distraído y no me he dado cuenta a tiempo de que ya está en el paso. Sí. Y pareciera de que no lo dejé cruzar, pero, y eso en la intimidad, en mi vehículo yo cruzo y me digo, ay Dios mío, y me y me sorprendo yo mismo. Aquí decía que a pocos días del cambio de mando, hemos visto el, des, el desarrollo de la transición en la cual hemos reconocido la, la estrategia del nuevo presidente de ir anunciando sus, o los gabinete, el gabinete, sus funcionarios, al punto de que ya faltarían unos dos o tres ministros por cubrir de ese gabinete de trabajo que llevaría el nuevo gobierno. Esto lo hemos visto bien porque nos permite ir dándonos cuenta cómo va a dirigir el país el nuevo presidente. Primero por las personas que ha anunciado, segundo porque ha despejado, vuelvo y repito, toda duda o, o, o las especulaciones pero qué resulta que hay algo que resalta en este proceso corto, de poco tiempo, en esa transición es el ingrediente al acostarse las palomas, que aunque el presidente Medina conserva hasta el 16 su mandato, creo, creo que ha debido de ser más prudente en sus decisiones, al momento de ejercer su función como presidente ya esta fecha es muy tarde para producir las cosas que ha querido producir 47 personas la canceló obviamente esos son asesores que debieron, debió él de cancelarlo hace tiempo pero sacar a la luz El, el ascenso de coroneles a generales es otra imprudencia del presidente que lo hace terminar mal. Ya todo el mundo sabe que la ley y la constitución lo limita y lo coloca en posición de ser prudente en el ejercicio del poder. Cosa que sabemos él. Desde hace tiempo ha demostrado que no tiene ninguna prudencia y que lo que ha hecho es en base a su convicción y por eso lo llevó a donde está, a tener que despedirse del poder. Todo lo que diseñaron ese grupo, desde las luchas internas, desacreditando hasta más no poder al propio presidente de su partido y presidente de la república en tres ocasiones de forma democrática, me refiero a Leonel Fernández, Danilo todavía parece no ha comprendido cuáles son sus límites. Entonces, siguiendo la línea de, sus, de su conclusión y mandato, se ha dado a conocer la autorización de, por decreto de la construcción de un aeropuerto en Bávaro. Lo que hoy hay una reacción de la asociación de hoteles en desacuerdo con eso. Pero qué, va, qué bella dar, uno de los principales accionistas es Gonzalo Castillo. Es Una calumnia. Una calumnia es eso. Dios amado. Bro. Yo quisiera que me lo dijera, que eso, que eso sea una calumnia, porque uno no quiere, pero es como está terminando. Y hay quienes han criticado que a pesar de que entendemos que no deja de merecerlo, hay héroes nacionales que sus esposas están esperando la pensión de sus héroes. En cambio a, a Víctor Víctor la esposa va a recibir 96 mil pesos mensuales como, como eh, pensión. Y es como se termina, no es como se empieza. Y está terminando cuestionado, está terminando con una serie de, de problemas que no pudo resolver y el más peligroso de todo es la descripción que hizo Nuria Piera del hermano del presidente que hoy ostenta una riqueza imprudente. Nuria Pellera descubre, destapa todo un andamiaje económico desarrollado por el hermano del presidente que da pena y vergüenza. Y vuelvo y repito, qué pena que no hayan entendido los mensajes a su debido tiempo. Y terminar así con tantas y tantas de las divinas cosas que le vamos a criticar mientras estén latentes esas decisiones de un presidente que al acostarse las palomas está tratando de dejar un legado económico a quienes le siguieron y a quienes le sirvieron en su gobierno. ¡Qué país. pena! Eso es para que las palomas se acuesten intranquilas. Sí. Para que las palomas se, se acuesten intranquilas, es que lo están haciendo. Bueno, gracias Francis, gracias Francis.